Comprometernos con un camino de no violencia nos lleva a observar y querer transformar violencia tanto interna como externa. Y más allá de formas de agresión eh, obvia y externa, eh, nos damos cuenta que descalificar, insultar, menospreciar a otros, son formas de violencia. Y también observamos que violencia puede ser tanto individual como estructural. Y en esta serie que estamos eh, lanzando, estaremos explorando las formas en las que somos partícipes en violencia estructural, y escuchando de personas dedicadas a comprender y trabajar para cambiar eh, estas eh, formas de sufrimiento. Bueno, pues vamos a empezar con esta primera emisión de Sembrando Causas y tenemos como invitadas a Mónica Moreno Figueroa, ella es profesora titular de sociología en la Universidad de Cambridge. Está también Judith, Baut Judith Bautista Pérez, zapoteca, originaria de San Juan Ate Atepec, en el distrito de Ixtlán de Juárez, estado de Oaxaca, en México. Judith estudió sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco y la maestría en sociología en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Entonces, pues, vamos a platicar un poquito sobre, sobre el tema de eh, racismo. Y nos gustaría eh, comenzar eh, pensando que muchas veces, aunque reconocemos que el racismo es algo negativo, que desaprobamos, no lo reconocemos en nuestra propia sociedad o vida particularmente en el caso de México y América Latina. Estamos muy influenciados por las imágenes de un racismo que vemos en las películas de Hollywood y pensamos que si no hay Ku Klux Klan, no hay racismo. ¿Qué es el racismo y cómo se vive el racismo en México y en América Latina? Bueno, pues el racismo lo podemos entender como un sistema social que distribuye la vida y la muerte que distribuye oportunidades, eh, privilegios, y que quita vida, que quita recursos, que quita este, opciones para tener una buena vida. Y esto se hace en base a una categorización falsa de la sociedad, una categorización en lo que se le ha erróneamente llamado razas, que parecieran justificar un orden jerárquico en el cual unos tienen más derecho ...a la vida que otros. Entonces nosotros le llamamos al racismo a esta organización... ...que hace que entonces algunos tengan más poder que otros. ¿no? Hablamos de racismo, hablamos de una forma de organizar el poder... ...y los recursos entre la población. Hay muchas veces que el racismo se confunde con la discriminación... ...y creo que eso erróneamente también nos puede llevar a pensar... ...que el racismo es una cuestión de ofensa es una cuestión de que a alguien en particular se le niegue alguna, alguna cosa, ¿no? Y este, aunque eso, la discriminación está muy mal, ¿no? Y eso, eso nadie debe de estar negado y nadie debe de ser ofendido y nadie debe de ser limitado, cuando estamos hablando del racismo estamos hablando de una organización mucho más amplia que hace que no, so, que no es cualquiera el que está en desventaja, sino que son particulares eh, grupos específicos, son grupos específicos que históricamente se han visto posicionados como grupos en desventaja, a los cuales se les ha expropiado, se les ha explotado, se les ha este, quitado oportunidades. Específicamente estamos hablando ahí de los pueblos originarios, eh, de los pueblos indígenas de diferentes este, diferentes lugares de América Latina, del mundo, y también la población negra. ¿no? Entonces, la, estas poblaciones han tenido y han sufrido sistemáticamente abusos y despojos, y ahí es donde podemos ubicar este, que, que, que el racismo está funcionando. Pero el racismo tiene aún como otras formas de expresarse, entonces tiene esta especificidad de jerarquizar, pero hay un término que es muy útil para entender cómo es que funciona y qué, qué es, que es la racialización. Cuando hablamos de racialización es cuando esos atributos que se le han dado a los grupos humanos se transfieren a lugares, a objetos, a cosas. Entonces estamos hablando de que ese proceso continúa el racismo y lo mete perversamente en todos nuestros ámbitos de la vida. Entonces, cuando hablamos por ejemplo de que algo es seguro, una colonia por ejemplo, un barrio, ahí es más seguro, es mejor, estamos empleando una ideas racializadas, ¿no? De que ese lugar tal vez tenga este este viva cierta gente ahí y que entonces nos sentimos bien. Pero cuando hablamos de otros lugares como peligrosos, como difíciles, Tal vez si nos ponemos atención y vemos quién vive ahí, a qué se refiere, nos damos cuenta de que esos valores ya los tenemos a, este desarrollados, digamos, y los vemos y se los ponemos a gente y a lugares y a prácticas y en fin. no o sea, El racismo es un sistema de organización que afecta a personas individuales, a la cultura, a cómo hablamos, la manera en que decimos ciertas cosas, y que entonces todo se va reforzando para que ciertas personas queden, digamos, eh, que para que se refuerce esa estructura. Y unos quedan abajo y otros quedan arriba. ¿no? Entonces eso más o menos podría empezar a, a ayudarnos a entender qué es el racismo. Y yo quisiera agregar que en eh, una un enunciado eh, muy corto que sistematizaría estas eh, ideas que está planteando Mónica, es, son que el racismo es este sistema y estos, este, estas relaciones dadas en relaciones sociales este, que eh, lo que hacen es justificar eh, esos esas valores y justificar con ello también la desigualdad y al mismo tiempo legitimar el eh, que, que un bloque de personas racializadas sean las que tienen el privilegio y privilegio en general como tal vez este, la toma de decisiones eh, en aspectos económicos, sociales o políticos, pero también el privilegio de no sentir en, de una manera constante y cotidiana el, la amenaza hacia su vida de distintas maneras no solamente como una amenaza directa real de la posibilidad de la muerte sino además este, una serie de condiciones que orillan a, a, a un grupo de personas este, que pueden ser que son las eh, las que vive la opresión dentro de ese sistema racializado este, que no tienen acceso a la salud o que no tienen acceso a educación este, o que sienten en riesgo su vida de manera constante o sienten la desvalorización de su cuerpo de su cultura de su lengua de su físico este de una manera constante Ah yo yo voy. Okay. Um, hay estudios que muestran que hay una relación entre color de piel y años de escolaridad, estatus laboral, ingreso, etc. Incluso se ha utilizado el término pigmentocracia, si bien algunos académicos cuestionan el término. ¿Qué tanto pesa el color de piel y qué otros aspectos fenotípicos configuran el racismo en el? en América Latina, en general, y en México en particular? Este, bueno, el, el color de piel ha sido como el indicador, digamos, es uno de los indicadores más accesibles y más eh, usados, digamos, para organizar a la gente en grupos raciales y en lo que supuestamente son las razas. Es más, así comienza este, esta historia, digamos, de cómo emerge el concepto de raza, es a partir de la observación de diferentes biólogos y eh, estudiosos y académicos, sobre todo científicos, que, que querían organizar a la población del mundo en estos diferentes grupos. Claro que eh, esto se da en un contexto, que es importante aclararlo, de la expansión europea, que es cuando eh, esas clasificaciones empiezan a originar al mismo tiempo que Euro, los europeos empiezan a salir y a llegar a lugares donde encuentran a gente que se ve diferente a ellos. Esto este, se vuelve como la excusa perfecta para poder organizar el que los europeos tuvieran la dominación sobre los otros grupos. Entonces, no es eh, de sorprendernos que entonces estas categorizaciones tengan a la gente de piel más clara que corresponde a un, sub, un grupo subtipo europeo, este, como las que están en, est en como las que forman un grupo y están en esta jerarquía arriba, ¿no? Digamos, o en o el primer lugar, ¿no? Y de ahí se va y hasta tenerlo negro abajo. O sea, esa organización, ¿no? Empieza con ese contacto y con esta como observación, pero no es una observación de diferencia. O sea, aquí lo interesante es como, claro que todos tenemos color de piel diferente y estaturas diferentes y pelo diferente y, ¿no? pero es precisamente una, un tipo de organización una de, de diferenciación que tiene un valor adjunto. O sea, no es que es que somos distintos, sino que somos distintos y valemos diferente. Y ahí es donde toda esta historia de cómo se fue dando, que se organizara de esa manera, tiene mucho sentido. Entonces, cuando llegamos al tema de América Latina, lo que pasa es que el, el, la manera en la que el sistema racial está organizado en América Latina es muy particular. En el mundo cada región, cada país o contexto tiene diferentes, lo que le llamamos proyecto racial. Y hay uno, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, que son proyectos de segregación. Es decir, donde la gente vive separada y donde las ideas de pureza son muy importantes. Hay una pureza de los blancos están aquí son, y no se mezclan con ningún otro grupo, y así cada grupo vive en su barrio, en su, etcétera. En América Latina tenemos un proyecto racial de mezcla y de asimilación. La idea es que todos nos vamos a asimilar, nos vamos a volver parecidos, homogeneizados, mezclándonos y que en esa mezcla, entonces, quedamos, este, se hace como una sociedad. ...supuestamente inclusiva. Lo que esconde esa propuesta es que si sí, hay que mezclarnos, pero hacia la blanquedad, hacia quedar más blancos. En México tenemos este, el caso, y creo que esto se repite de maneras distintas en cada país, de lo que en el, el periodo colonial se llamó las pinturas de castas, las castas, y lo tenemos representado en las pinturas de castas, que es donde nos van mostrando qué pasa cuando se mezclan diferentes variedades de personas ¿no? y de grupos raciales, y qué tipos de hijos y e hijas salen y cómo les vamos a llamar. Y si te fijas, es muy interesante que tienes, en las pinturas y en las, en las diferentes clasificaciones se ve. Un español que se mezcla con un indígena tiene a un hijo mestizo, o mestiza, ¿no? Un mestizo que se mezcla con un español tiene un hijo castizo, y un castizo que se mezcla con un, un español tiene un español. Es decir, en tres generaciones, si te mezclas bien, vas a poder lograr hacer español, que es el lugar al que todos querían como llegar. Entonces, eso mismo va marcando los colores de piel y la idea de que entre más... En que te mezcles bien, vas a mejorar la raza, y mejorar la raza significa tener una piel más blanca y bien, más blanca y ser más blanco, más europeo, ¿no? Y de ahí todo se juntan no solo el color de piel, sino las facciones, el cabello. O sea, cuando la gente habla de tener facciones finas, a tener facciones toscas. Esas dos palabras, fino y tosco, tienen ya una valoración, ¿no? De, este, de qué es bueno y qué es malo, ¿no? De qué es mejor y qué es peor. Entonces, si te fijas, es como un entramado de lo que le llamamos una ideología racial y del, del racismo científico, que quiso poner diferencias humanas, o sea, ya los estudios de la genética hoy día nos dicen, y desde la mitad del siglo XX, que los seres humanos compartimos un 99.9% de nuestro material genético. Es decir, hay un punto cero, uno por de diferencia entre los seres humanos. Y ahí tal vez en ese porcentaje minúsculo está el que tengamos diferente color de piel, la altura, el cabello y demás. Y realmente es, no importa. O sea, es mínimo en nuestra capacidad como seres humanos. Pero ahí en ese mínimo porcentaje se ha construido en base a eso todo mundo de diferenciación que efectivamente le abre a la gente oportunidades o se las quita. Entonces, para el color de piel viene a jugar ahí un papel eh, como si fuera verdadero, o sea, como si fuera algo que dijera realmente algo crucial e importante de mi persona, ¿no? Si yo tengo este color de piel, ¿qué significa? Si tú tienes este color de piel, ¿qué significa? ¿no? Y yo, el al final, pues no significa realmente nada, es un factor totalmente arbitrario. O sea, totalmente construido, no y que si se fijan podría ser ¿por qué no es el ombligo lo que nos diferencia? Los que tengan el ombligo salido van a, a tener tal y los que tengan el ombligo metido van a tener tal. No, son cosas que se ven porque son cosas que permiten, bueno, hacernos la creencia de lo que, que lo que vemos es importante, pero así organizar a la sociedad también, no, o sea, usarlo para decir ¿Quién va a qué lugar? Y que tú inmediatamente ubiques quién va a dónde, ¿no? Según las facciones, el color de piel, etcétera. Y agregar que es una falsa este, promesa, una falsa expectativa. ¿Por qué? Porque... Eh, se alega como, bueno, la, el objetivo es la mezcla, eh, este, y todos todas y todos somos iguales, y este, todas y todos tenemos abuelas, abuelos indígenas, pero eso, ese hecho, no cuestiona el valor entre lo no indígena, blanco, mestizo, la aspiración a, este, a estos fenotipos, o a esta cultura, o ese modelo de sociedad, de los otros que no lo son, de lo negro, de lo indígena. Este, esa, ese um, lineamiento, esa valorización vertical, se sigue manteniendo y se sigue huyendo constantemente de aquello que está desvalorizado. Este, y bueno, y tenemos hechos como el que este, las personas de piel eh, de piel blanca o de piel clara en México, tengan Cinco, por, cinco veces más posibilidades de ocupar puestos eh, de gerencias este, o de alto nivel, eh, pues, en relación a las personas que tienen la piel oscura. Entonces, eh, eh, se refleja nuevamente eso que los autores mencionan como pigmentocracia. Por eso la insistencia de hablar de, unas, de sociedades basadas en... Eh, este, en, en la idea de superioridad e inferioridad por el, por el color de piel, aunque no solamente el color de piel, ¿no? Es una serie de características este, como color de piel, fenotipo, este, eh, formas incluso de hablar, de eh, eh, idiomas que, se, que van adquiriendo connotaciones y valores a partir de estos criterios. Gracias. Muy claro, gracias. Y quizá relacionado con esto, eh, yo quería preguntarles, eh, una, una compañera de nuestro de nuestra comunidad lanzó una pregunta casual hace unas semanas en Facebook en la que ella puso, eh, los Latinoamericanos, si a ti como latinoamericano te preguntan a qué raza perteneces, ¿qué contestas? Y las respuestas eran muy distintas, ¿no? Pero yo noté que había como incomodidad, como, pues, no, de ninguna. O sea, porque las razas no existen, son, somos universales, ¿no? Entonces, y, y digo esto y al mismo tiempo, ustedes en el caso de México están muy comprometidas con, una, eh, con la campaña donde por primera vez se va a preguntar a las personas si eres negro o negra, si eres afrodescendiente o afromexicano. Antes ya se preguntaba si eres indígena o no eres indígena, pero no siempre se preguntó. Entonces, digamos, ¿qué, ¿por qué es importante reconocerte? ¿Cuál es la, la relevancia de la autoadscripción en este contexto? Digamos, eh, algunas personas pueden pensar... No, no hay que identificarse con, una, con un grupo determinado, sino más bien al revés, somos todos somos iguales. ¿Qué piensan ustedes de esto? Que el hecho de que las razas no existan no significa que las personas no las utilicen y que estén en el imaginario social como una idea con el que lees la realidad, porque así fuimos, digamos que así se construyeron las ideas de para para este, justificar la desigualdad, para, eh, para justificar que hay esta, este, esta cuestión de valor entre las personas. Eh, sobre todo en los, las últimas décadas este, se ha sustituido el, la noción de etnia por el de raza, pero eso tampoco significa que esas desigualdades y esas ideas que legitiman y que hacen, que justifican la desvalorización de ciertas poblaciones, estén alejadas de la constante racialización, del que sean racializadas, <coughs> de que la idea de raza se active sobre determinadas poblaciones. Eh, y eso este, conlleva a que, hay, en efecto, hay una confusión, sobre, bueno, entonces, ¿por qué las luchas indígenas o por qué organizaciones negras o afromexicanas o afrodescendientes están luchando por el reconocimiento? Porque me parece que si bien las razas no existen, somos tratados como si existieran. Y para poder desmantelar, hay una necesidad de eh, una lucha política por mencionar, ...a las poblaciones que, eh, que somos objeto claro de la racialización. Es decir, eh, yo de niña, por ejemplo, en eh, mi pueblo yo era judí. Eh, y yo fui judí hasta que salí de mi pueblo, llegué a la ciudad de Oaxaca y yo dejé de ser judí. Pasó algo ahí que ya no era yo judí, ya era la que venía del pueblo, la que venía de este, la India la niña que no sabía hablar bien española. Y en, en ese proceso se activaron esas ideas de configurarme a mí, ser tratada de una manera racializada como indígena. Este, yo hasta muy recientemente, eh, a mediados de mi vida, este, tomé la decisión política de utilizar la identidad indígena políticamente para denunciar y para eh, marcar cómo ciertas poblaciones somos construidas como tal. Es decir, hay, un, hay, un este, hay una ida y venida entre cómo nos configuran como indígenas y cómo asumimos ciertas identidades que siguen siendo construidas socialmente. Lo ideal es que en el mundo fuéramos quienes... quienes fuéramos como quisiéramos ser, pero todo el tiempo somos leídos a través de si eres mujer, si eres hombre, si eres indígena, si, pero lo curioso y, y me parece que este, eh, Mónica puede eh, eh, ahondar mucho más en el tema y que hago referencia a un trabajo de ella, es quiénes son, los, quiénes son aquellas personas que no necesitan este, eh, definirse eh, la noción, por ejemplo, de mí como zapoteca, este, por ser mexicana vino mucho después. Yo no sabía que era eso de ser mexicana. Yo, a mí me veían como la que era del pueblo, la india, la había una serie de categorías que no me permitían moverme en esa noción de ciudadanía mexicana. ¿Quiénes son los que, las personas que nunca han tenido problema con preguntarse si que son no, pues son mexicanos. Esa, por ejemplo, para mí fue una, una respuesta que vino mucho después. Sí, sí yo creo que uh, es muy interesante que en el momento en que las ideas de raza empiezan a ser como desprestigiadas y se vuelve esto que hablaba Judida, se pasa lo étnico, también es, un, es parte de un momento de mucho nacionalismo. Entonces en América Latina la gente es, está mucho más cómoda diciendo, bueno, soy colombiano, soy chileno, soy argentino. Soy... O sea, eso ha sido como el proceso de una lucha, digamos, por crear naciones homogéneas este, que pueda la gente identificarse, construir eso que se vuelve como tu nacionalidad, tu país, etcétera Pero en ese proceso lo que nosotros hemos estado hablando es que ese proceso ha negado ha aplastado, ha explotado ha, no, a las poblaciones indígenas originarias, también a la población negra esclavizada y sus descendientes que llegaron a América Latina, y que no todos tienen la posibilidad de ocupar ese lugar de soy mexicano, soy supuestamente sí, pero tenemos el caso de muchos mexicanos negros que los han deportado a Haití o a otros países porque no les creen que sean mexicanos. Y eso va pasando por diferentes, en diferentes lugares. ¿Quién puede ocupar el lugar de ser un nacional? Es como si el mestizo puede ser nacional, los indígenas son étnicos y los negros tienen razas. ¿no? Esos son la... Entonces, esa división entre nación, raza y etnia... Eh, este que es casi una división entre quién tienen cuerpo, o sea, los negros son cuerpo, los indígenas son cultura, y los mestizos son la nación, ¿no? Son como, este, eso es, es confuso, es, es erróneo, no es así, y lo que hace es perpetuar este sistema en el que se le dice a lo étnico y lo racial, desaparece y conviértete, pero ¡ay, chi, no puedes! Porque tienes... Ese cuerpo y tienes esas culturas y esas formas. y eso. Entonces, eh, lo interesante es sí, ver esa pregunta. ¿Quién, ¿Quién no tiene la necesidad de nombrarse? Bueno, cree. Y, y en ese sentido es importante posicionarnos, porque así como nosotras nos vemos forzadas a llamarnos negra e indígena, la gente mestiza y la gente blanca... Pareciera que dice, ay, pues yo no, eh. O sea, los que tienen el problema son aquellos. Pero vuelvo a lo que dije al principio, o sea, el racismo es la distribución del privilegio y de la injusticia. Entonces, todos nos tenemos que nombrar para ubicar cómo te estás... Si tú no sientes la necesidad de nombrarte es que te estás privilegiando, de entrada, ¿no? Hay algo que está pasando a tu alrededor donde tú tienes un privilegio del cual no estás viendo las realidades de tus hermanos y hermanas indígenas y negros, entonces aquí hay un tema. Y podemos hablar de los otros grupos racializados, por ejemplo, el racismo antichino en México, que es terrible, que ahora se ha reactivado aún más con la pandemia, y en América, bueno, en el mundo, o sea, en el mundo el racismo antichino es muy fuerte, y tiene, o sea, todos estos van jugando un papel de quiénes son los que se nombran, ¿Y quiénes quién no? Nosotros decimos, todos nos tenemos que nombrar para que entendamos y podamos explorar cuál es el lugar que yo ocupo en la circulación del racismo. ¿Qué me corresponde a mí? ¿Dónde estoy yo parada? ¿Cuál es mi interseccionalidad? ¿Cuál es mi posición? Para poder decidir si voy a ser no solo no racista, sino antirracista, que es distinto. No, no solamente voy a decir, no, yo no hago nada, sino activamente hacer cosas porque la situación no está bien. O sea, no está bien que alguien tenga algo en base a que a otros se lo quiten, que es básico. No, no eso, estamos, cuando estamos hablando de racismo, estamos hablando de justicia racial. Entonces, la propuesta aquí es que todos nos tenemos que nombrar para ubicar dónde estamos, alguien puede saltar y decir, ah, me vas a quitar mi privilegio, o no, ¿cómo? ¿Me estás atacando? Es, es como, no, realmente es una propuesta de, no es posible que haya un ser humano que esté bien si otro ser humano está mal. O sea, de entrada es es como lo que tú has creído, que es tu humanidad y tu felicidad, en la que no te preocupas de que eres, si eres parte de una raza o no, está construida bajo una falsa idea de humanidad, porque te estás perdiendo el contacto las oportunidades, la creatividad, la hermosura de mucha otra población con la cual crees que no tienes nada que ver. Y eso es lo que hacen las razas, nos dividen, nos separan y nos hacen creer que somos totalmente irreconciliables. Entonces, la propuesta yo pienso es como una agenda antirracista, digamos que podríamos tener personalmente, empieza por posicionarnos y comprender, si quieres muy egoístamente, ¿De qué me estoy perdiendo? ¿no? ¿Con quién no he estado con, este, socializando, conociendo? ¿De qué me estoy perdiendo? Puedes empezar por ahí y luego podemos irnos a indignarnos, ¿no? ¿De qué es, quién está sufriendo? ¿no? Entonces la pregunta por las mujeres que sufren, las mujeres indígenas, las mujeres negras, las, los niños, o sea, ¿quién está, quién necesita estar al centro de cada discusión es, es muy importante, ¿no? Y en este caso posicionarnos nos ayuda a ver eso. Que va a ser duro y difícil, sí. Pero que valga la pena, también.